¿Por qué el dios Tyr perdió su mano derecha ante Fenrir? Esto se debe a que Fenrir acordaba ser atado con las cadenas, pero siempre las rompía. Cuando vio las ataduras Gleipnir, sospechó porque parecían de seda. Entonces acordó acceder a ser atado a cambio de que alguien pusiera su mano en sus fauces. Tyr, dios de la guerra, la justicia y los acuerdos, aceptó que ambos arriesgaran algo, por lo que apostó su mano. Su intervención cobraba aún más sentido cuando se entiende que los lobos se asociaban con los criminales y proscritos.